Tenemos ya un sistema de input básico que va a hacer cositas de input. Todavía no lo hemos in inicializado, ¿vale? Lo vamos a inicializar en el main. Acordémonos de que en el, nuestro main tiene todo esto a mano que estamos poniendo y aquí tendremos que meter un sistema de input. Si me deja. Vale, vale. Vale, de momento tenemos esto como estaba antes, le añadiremos un input aquí. Input date, vale, tenemos nuestro sistema de input. El input es un candidato muy guay a pasar aquí arriba, quitar nuestro render ahí, que sea el input el que diga cuándo salimos, a pulsar la tecla de escape, que queda más lógico que poner el render, vale. Pero antes, nuestro sistema de input, igual que todos los demás sistemas, si lo vemos aquí en Input CPP, en su Update deberían recorrer los componentes de Input. Pero no tenemos componentes de Input. Así que lo suyo es que creemos unos componentes de Input. ¿no? Vamos a crear componentes de Input. Componentes. Tenemos uno de física, por ejemplo. Me lo llevo. Creo un nuevo componente de Input. ¿Qué pongo en el componente de input? ¿Qué datos necesito, por ejemplo? ¿Qué cosas podría necesitar tener en mi componente de input? las teclas que vaya a tocar, por ejemplo, si me quiero mover arriba, abajo, izquierda, derecha, las teclas para mover a un personaje podrían ser distintas de las de actuar con una puerta o con otra cosa, podrían reaccionar a distintas teclas, así que puedo poner aquí las teclas, por ejemplo, vamos a ponerlo bien, Esto vale. que no sé es por qué no me está coloreando. Las teclas hay que ponerlas correctas, siempre. ¿vale? Es curioso que no me coloree, si le he puesto aquí esto, pero bueno. El define lo, lo ha detectado, lo que no me colorea. No sé por qué. Bueno, ahora veremos el compilador. Ya tenemos un componente. Ahora viene la parte graciosa. Nuevo componente. Hay que integrarlo en todo nuestro sistema de componentes. ¿Verdad? Y aquí es donde ya vamos a pasar a algo más divertido. Porque una vez más, meter algo en nuestro sistema de componentes... Es tan guay como, primero, vámonos a nuestro Entity. Nuestro Entity necesita que le metamos otro componente. Así que, Input Component, T, Pointer, Input, ¿sí? Aquí hay algo feo, ¿verdad?, en esta entidad, que no lo habíamos hecho. Los entity IDs, mejor pasarlos a privado, ¿no? Y hacer una función getEntityID. ¿Vale? A ver, ¿le he puesto suficientes calificadores a la función EntityID, la de getEntityID? ¿O no? Const. Esto para empezar, ¿qué más? Eh, correcto. ¿Y algo más? Esta función... se puede hacer en tiempo de compilación, solo es devolver un identificador. ConstExpert. ¿Vale? Ahora sí. Muy bien. Ya tengo un componente de input, ahora lo único, eso sí... Esto no me va a compilar porque como acabo de pasar a privado el Entity ID, bueno, tendré que hacer algunos ajustes allá donde haga falta. vale Como por ejemplo en el Entity Manager aquí vale vemos que tenemos estos Entity IDs, vamos a hacer esto Por ejemplo, ¿sí? ¿Mejor? Vamos a ver, ¿qué más? Pa, pa, pa, pam. Y esto es en el siguiente, y Entity Manager CPP 14, aquí también. Vale, igual con eso es suficiente. Y ya tenemos pasado a privado, como debería ser. Nuestros componentes ahora van a empezar a brillar, porque ya estamos viendo cosas feas que en la segunda parte de esta clase vamos a disfrutar mucho. Ay. Physics system. Physics System sin definir. La hmm. más physics system, señores. El input system no se nos ha quedado un physics system por ahí, ni nada de eso. species component ¿qué misterio? tenemos un physics system sin sin definir physics system t fijaos ahí está declarado pero no definido ¿no? ¿verdad? y physics system t Aquí no está definido, ¿no? ¿Qué pasa? Que algo, por algún motivo hemos quitado un igual a default de aquí. Y no era de aquí de donde había que quitarlo. Porque physics System sí que necesita tener un constructor. Y ahora... Se sigue quejando, vamos a hacer un clean para que lo linke de nuevo. Vale, lo que nos importa mientras esto compila y no, es esto. Esto es lo que más nos importa ahora mismo. ¿Es razonable que cuando hagamos un juego, nuestras entidades tengamos que estar modificándolas cada vez que creamos un componente? ...modificando el código me refiero... ...porque los componentes hay que añadirlos a las entidades... ...pero... ...¿esto es razonable? Si tengo 200... ...voy a tener los 200 punteros... ...puestos uno a, ahí al lado del otro... ...y dice por ahí... ...sí, bueno, no... ...¿qué tiene de malo? A ver, si tienes que añadir 200... ...porque has ido creándolos uno a uno... ...lo vas a mirar mucho... ...como mínimo 200 veces... ...¿vale? Vale, ahora ha compilado esto perfectamente, pero esto empieza a molestar, ¿vale? Bien, volvemos a nuestro componente que acabamos de crear, componente de input, que lo hemos creado aquí. Nuestro componente de input ya existe, pero tenemos que integrarlo en el sistema. Hace falta un vector de componentes de input en el componente storage. Nos hace falta que el entity manager pueda acceder ahí. Nos hace falta que el game context tenga un método nuevo para poder obtener esos vectores y luego eso hay que pasarlo al sistema. Vale, Vamos fast forward a hacer todo eso. componente storage primero. vale. Así que primero añadimos aquí un vector de componentes de input. Input components. Que ahora mismo no existe el vector. Pobre sistema mío se está colgando de vez en cuando. Vamos, es para hoy. Necesitamos un vector de input component. <risa> <risa> a eso, a eso vamos. Vector de input components, que ya lo tenemos en el component storage. Ahora esto, bueno, nos hace falta el include. Vamos. Vamos al entity manager. Que entity manager... Tiene que tener las mismas funciones de acceso. ¿Vale? Yep. Pero estas funciones del Entity Manager, recordemos, son funciones que tienen que ser heredadas, override de la interfaz. Nuestra interfaz que es el GameContext. Así que en el game context tenemos que poner esto para que esté en la interfaz, ¿vale? Todo esto, component storage, entity manager que es el que implementa la interfaz y la interfaz, todo de un tirón. Ya tenemos además el vector en el componente storage, ya se inicializa, ya lo tenemos todo hecho, pero he añadido un componente y he tenido que hacer 200 cosas. Muy mal, vaya basura de motor que estamos creando, literalmente. Esto hay que cambiarlo, ¿vale? Bueno, ahora necesitamos más cositas para que esto funcione, nos vamos a nuestro input system, y ahora es cuando sí podemos hacer el obtener los componentes de input y procesarlos. Si sí, se deja... Get input components. Ahora... Para cada input component que recibamos de una entidad, ¿qué tenemos que hacer si alguna de sus teclas está pulsada? Recorremos input components, cogemos un componente de input con las teclas OPQA, descubrimos que la O está pulsada, ¿qué hay que hacer? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer cuando pulsemos la O? Modificar el componente de física, o sea que nos hace falta el componente de física, ¿no? Vale, o sea, para el input tendremos que obtener, que esto ya lo hicimos la semana pasada, hacer un getEntityById, y esto nos devuelve la entidad como puntero, ¿sí?, a partir del componente de input, obtenemos el puntero a su entidad, que tiene los componentes. Y ahora, si la entidad tiene un componente de input, de input de física, ya podemos actualizarlo. ¿Sí? Sí. Sí. Voy a modificar el componente de física en el Input System. Podría no hacerlo. Podría hacer que mi componente de Input sea el que se modificase y luego el de física mirase a ver si hay un Input, por ejemplo. Pero lo voy a hacer modificando directamente para no complicarnos más. ¿Vale? Como no me gusta andar con punteros, voy a hacer así... <risa> Y ahora ya puedo ir viendo si están pulsadas las teclas, que las teclas están en el componente de Input. Si la tecla Left está pulsada, entonces VX igual a menos 1. ¿Sí? Ahora hago lo mismo con Right. Up y down. Esto sería uno, estos dos son vi, menos 1 y 1 ¿sí? Ya está, si alguna de las teclas del componente de input está pulsada, y esto además me permite ponerle componentes de input a los elementos y cada uno con sus teclas, si me hiciera falta. Ya si está pulsada una tecla, modifico las velocidades, de momento solo voy a hacer eso que me sirve. ¿Vale? ¿Cuántas entidades en mi sistema tienen componente de input? Muy bien, exactamente cero. He creado el vector de componentes, pero si lo pensamos, y me voy al main, yo aquí llamo a createEntity para crear mis entidades, y createEntity, si vamos a su definición, veremos que no crea un componente de input, pero es que además... No quiero crearle componente de input a todas las entidades porque no quiero moverlas todas. Se lo quiero crear a alguna a voluntad. ¿Vale? Así es que me voy a crear una función para añadir un componente de input a mi entidad. ¿Vale? Haré una función void entity manager t add input component para una entity. Wow. Aquí tenemos el create y vamos a hacer esta otra función. Si la pongo en su sitio, addInputComponent. Vale, esta, esta addInputComponent puede ser const. No, ¿por qué? ¿Eh? Sí, pero se lo doy a una entidad que me viene como parámetro. Entonces tírale. No, porque cuando vaya a añadir el componente voy a tener que crearlo y los componentes están en el storage, que sí que es parte de mi entidad. ¿Vale? Bueno, add input component. De una entidad, E, ¿eh? lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho aquí arriba con otros: es crear. ¿Vale? Crear el componente, por ejemplo, ¿vale? El componente que en este caso tiene que ser, oh, vaya, no tenemos función para crear Input Components. Así que tenemos que ir al Component Storage y añadir la función que no hemos creado, que se nos ha olvidado, que es esta, que también es bastante smelly. Porque aquí ya tenemos tres iguales. Tenemos tres iguales y muy iguales. Fijaos cómo voy a crear la función. Esto es muy smelly. Esto es feo. Esto huele mal. Esto hay que cambiarlo ya. ¿Vale? Bueno, estábamos creando esto, ya tenemos un create input component, pero necesitamos el id de entidad, así que a la entidad le pedimos su id. Y estoy creando el componente, pero ¿y si la entidad ya tenía componente? ¿Qué debo hacer? Puede que la entidad tuviera componente ya cuando yo llame a add input component. No puede. Puede. ¿Qué hago si la entidad ya tenía input component? Sobreescribir. ¿Y qué le va a pasar al otro componente? Tal como yo lo tengo definido, mis entidades no pueden tener dos componentes del mismo tipo. Así es que esto no lo puedo hacer así, apelo. Tengo que hacer un si la entidad no tiene input component, entonces se lo añado. Si ya tiene, no haré nada. ¿Vale? Ya está. Creo el input component, se lo añado a la entidad. ¿Sí? Vale, solo tengo un problema. ¿De dónde saco esto? Porque claro, yo ahora me voy al main y yo estoy llamando a CreateEntity y ahora quiero llamar aquí a add input component y le quiero pasar una entidad. Esto además es del entity manager. ¿Y de dónde saco la entidad? Yo quiero añadírselo a esta, por ejemplo, que es la que está más lejos, en el eje X. Pero, ¿cómo, cómo se lo añado? ¿Dentro del create entity qué hago? Sí, pero si a una línea del Create Entity le añado el add input component se lo añadirá a todas. Yo quiero hacer esto para añadírselo a algunas. Dime. Es una solución básica. El Create Entity puede devolver un Entity Reference. ¿Sí? Fácil, fácil. Y esto. Aquí ahora devolvemos una referencia. Y ahora sí, si devolvemos una referencia. En main, ya puedo coger la referencia y pasarla. ¿Lo estoy haciendo bien? Hay que ponerle ampersand. ¿Por qué? Porque si no estoy copiando la entidad, pero la entidad que estoy devolviendo... ¿Es una variable local o en realidad no? Aquí es donde está la diferencia con lo que habíamos hecho antes con el iterador. ¿Vale? Esto es importante ver la diferencia. Fijaos, yo aquí hago un emplaceback, lo que hace que se cree la entidad en el mEntity, que es un vector. ¿Sí? Se crea ahí y lo que me devuelve es una referencia a esa entidad que existe ya en el emplaceback, y eso es lo que devuelvo, la referencia ahí. Esto no es, en regla, una variable local, porque es una referencia a la variable que está dentro del vector, y lo que devuelvo es esa referencia a la variable que está dentro del vector. Por tanto, esto, si las referencias son, como dijimos la semana pasada, es un alias o otro nombre para la variable dentro del vector, no es una variable local a este método al devolver esa referencia, si yo no pongo referencia en el otro lado, crearé una copia de la que está aquí dentro, y por tanto es peor. Si modifico esa copia, no afectaré a la que está aquí dentro. O sea, esto ya no solo es una cuestión de eficiencia, es que si pongo esto, aquí se crea una copia de la que estoy devolviendo, y cuando yo a esta le añada un input component, este e es una variable local a este scope, al llegar aquí el e desaparece, y el que era el original que hemos creado en el vector está sin modificar, no tendrá el input component. ¿Vale? ¿Me habéis seguido hasta ahí? Esto tiene que ser una referencia para que sigamos teniendo un alias para la variable que hemos devuelto, que es la que está dentro del array, que es la que queremos modificar. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, con todo esto ahora teóricamente... Si no hemos cometido 200 errores, que el compilador nos los dirá amablemente, ahora deberíamos de poder controlar una entidad con teclas. ¿Cuántas vueltas hemos dado para poder hacer un input component? ¿no? Las entidades se mueven. Y esta la puedo yo mover. Lo único que pasa es que cuando le cambio la velocidad, mantiene la velocidad cambiada todo el rato. Entonces sigue, no puedo frenarla, porque lo que he hecho básicamente es ponerle una velocidad cambiada, pero nunca deja de ser más uno o menos uno en los dos ejes. Si quiero moverlo como se haría normal, lo que puedo hacer aquí es poner... las dos variables a cero pongo vx y vi a cero y así si ninguna tecla pulso se estará quieto y si pulso alguna se mueve pero solo cuando pulso vale ahora ya tengo movimiento en mi entidad tenemos una entidad que se mueve otras que no, y una que se mueve. Ya tenemos una base un poco mejor para poder hacer un juego, mejor de la que teníamos antes, ¿no? Vale, vamos a hacer un descanso aquí, porque ahora lo que nos toca es la segunda parte. Hemos hecho esta primera parte de poner el Input Component que ya nos permite empezar a hacer juego, ya podemos empezar a hacer interacciones, ya podemos empezar a hacer cosas, pero lo que no vamos a querer es empezar a hacer cosas con el mes que tenemos ahí, con el desastre de... Que cada vez que añado un componente, ¡hala! Toca todo el motor para añadir un componente. No, esto no puede seguir así. ¿Vale? Así que ahora en la segunda parte vamos a ver cómo podemos hacer que todo esto se automatice.